¿Qué significa las olecitas para usted? ¿Cuál es la tradición y creencias en el equipo que es el, el, el rey de la abundancia y la miniatura? Las olecitas es una feria a nivel nacional de todos los artesanos. Eh, las solacitas es una fiesta tradicional eh, que significa comprarme en Aymara y es eh, un intercambio de miniaturas que decir, en es un dialecto de antes que viene, casi 3000 años atrás viene papito lindón a 300 años que viene las araditas que viene por el concepto de la feria de las citas significa exponer todo en miniatura. Artesanía que se expone acá y algo como es el sexto registro civil, hacemos como un simulacro próximo a la realidad, a lo que un oficial registro que legalmente efectúa matrimonios. Las citas es una tradición que ha nacido aquí en la ciudad de La Paz. Dios de la abundancia. Toda aquel pequeño, toda aquella cosa pequeña que se lleva, se hace en realidad. Es Por eso que significa las citas, porque son cosas pequeñas que se realizan. Bueno, las alacitas significa que nosotros vendemos todo lo más chiquito, ¿no? Al que, que, que, que, que representa al Dios de la abundancia. ¿Sí? Y es por eso que las alacitas se ha iniciado de esa manera de todo lo que tenemos, de todos los de todo lo que tenemos ¿Qué significa el equeco El equeco es el, el símbolo del esto, que es lo que es la sabiduría, de, de todo lo que tenemos, que, de no sabes, lo que estudiamos como podría decir, de los antaños de los abuelos que vienen. Había un, una sequía de los terrenos, ya ¿sí? no había papa, no había nada. De ahí apareció un enanito cargado de todo, con víveres, lo que ven los víveres. De ahí viene esa tradición cultural, que se llama el Equeco. Eh, había un cerco de los depileros independistas de en de La Paz que les dejaron sin comer a los habitantes de La, de la Paz y un hombrecito pequeño aparecía con sus eh, comida, con la comida para, para alguna gente que podía salvar, en especial a su enamorada, según la leyenda, ¿no? o según la, la tradición, pero el Ekeko es un dios que eh, ha existido, un dios sencillo que ha existido desde los tiempos prehispánicos, ¿sí? sí, o sea, El dios de la abundancia de la miniatura, eso la que cuando uno compra, el pequeño se le hace grande. El lequeco es el es un niño que está cargado de todas las artesanías, o sea, de toda la abundancia de, de lo que significa todas las cosas. ¿Qué significa el lequeco? El lequeco es dios la Es un ser que lo, lo inventaron. Es, el lequeco tiene todas las villas, tienen los, los supermercados, todo en sí. Los pícara que quita te da todo. Si quieres un auto, te da autito. Si quieres un auto, te da Es Dios O sea, es. Son como unas creencias, por ejemplo, la casa es para que tengas una casa al año, diciéndome. Un ropero para que tengas un ropero al año. O sea, todo lo que es en miniatura significa para que tú tengas al año, digamos, son unas creencias. Como ves, lo que hay es lo que son miniaturas. Si tú te llevas con fe, con fe, pero tienes que comprarte para que se te hagan realidad los sueños. Todo lo que quieres. Si quieres tener auto te compra un autito. Quieres tener una moto, te compra. Quieres tener comida, te compras libres. Sí, Todo. Se compra las herramientas, las paletillas, se compra los lotes, títulos nacionales Y también se compra las canastitas para que no le falte aún todas las conservas que uno necesita en la casa. Primero eh, se compra los billetes para tener dinero, comprar eh, eh, las, en, en, en comidas, eh, canastas eh, para tener eh, abundancia en comida, que no le falte. Los que tenemos, porque son de miniaturas, es para que nada falte en el hogar. Son todas las miniaturas que ves, porque son pequeñitos. Son uh, años, años que, es, que viene tradición. Eh, cosas pequeñas, por, por decirte, puede ser las cocinas pequeñitas, las vidrios pequeñitos, los camioncitos, los carritos, todo lo más pequeño. Igual, masitas pequeñitas, todo. Y eso es para que la gente viviera a su casa, lo, a veces lo bendicen y para que tengan una abundancia. Desaparecido. ¿no? Ah, muy bien, preguntar a la gente como para tener más felicidad. De... Ha sido, roto. Ha sido una, una experiencia que no se puede olvidar en este año. ¿Tú qué irás César. César. Exacto. Bueno, teníamos la fe. Todos saben bien. Ha sido una experiencia bien olvidable. ¿Qué le está pareciendo lo que han ¿Eh? el... hecho? Bonito. A ver, ¿por qué? ¿Por qué usía la narración? porque ha sido divertido en muchas ocasiones. Ha sido divertido porque hemos visto diferentes culturas, hemos visto las miniaturas que se pueden ver en las salas. ¿Y qué les gusta más, hacer foto o entrevistar? Las dos porque casi lo... Dos es genial. Porque entrevistar sabes más de la persona y de las alacitas y a sacar fotos es como para como para criticar así todo